hola muy buenas a todos hoy estamos en un día más estamos ya a viernes llega ya el fin de semana a descansar un poquillo del trabajo ay qué fresquito que hace por aquí ¿eh? aquí estamos eh, en ávila y la verdad es que se nota además dicen que, que va a haber ahí un frente frío así que así que bien y bueno hoy vamos a hablar de por qué estamos tan separados a pesar de estar tan bien comunicados y es que desde que apareció en el 2000 Internet y aparecieron las redes sociales en la que puedes colgar toda tu información, que bueno, eso es otro tema. Eh, no deberíamos estar tan separados y, y tan tan aislados como no lo estábamos antes. Parece que cada vez las personas se distancian más de, de otras personas y están más conectados a lo que es su móvil o lo que es Internet que al resto del mundo. Esto sería algo bueno si, si realmente nos comunicáramos a través del móvil. Pero lo único que usamos es como una comunicación asíncrona en el que tú subes información, subes estados de ánimo, subes fotografías y otras personas ven ese tipo, ese tipo de estados y reaccionan o, re o no reaccionan y reaccionan de una manera bastante fría dando un like, poniendo un comentario cortísimo en el que realmente no aporta realmente ningún tipo de, de información entonces, habiendo tanta facilidad para comunicarnos y para poder mejorar eh, ¿por qué no usamos estas herramientas para avanzar y para progresar? Yo me he formado realmente con, con internet y gracias a eso he podido acceder a otros grados de estudios que han conseguido que, que yo ahora esté, esté trabajando en, en un puesto que, que me gusta y que, en el que estoy interesado. Y yo creo que si no hubiera habido internet estaría completamente en otro, en otro lugar. Bueno, más que nada porque también trabajo en el, en el mundo de, de la informática y si no hubiera internet, pues yo, mi trabajo no existiría hoy en día. Y es verdad que internet está abriendo muchas puertas, pero está cerrando otras. Y es que, por ejemplo, como hablábamos en anteriores vídeos, Amazon, empresas que, que están en Internet están haciendo que negocios más pequeños de, desaparezcan. Pronto veremos cómo son los bancos, que también desaparecerán. Tener un banco o sacar dinero es algo que no va a ser necesario en el futuro, ya que puedes pagar con una tarjeta o puedes pagar incluso con, con el móvil. Así que Internet es una bendición y a la vez también es un castigo ya que no se puede controlar de ninguna manera y por mucho que le pongamos barreras o por mucho que intentemos controlarlo y pongamos leyes al final se va a salir por donde le dé la gana y en algunos casos está bien porque al fin y al cabo es una una libertad real pero por otro lado se se producen delitos y se producen temas que, que son más oscuros y a mí me gustaría que lo que se consiguiera con internet es tirar barreras abajo, tirar muros, porque realmente los medios de información de toda la vida te traen información que es bastante sesgada y es la opinión de una sola persona. Si pudiéramos Obtener la información real de, de personas que están viviendo en esas situaciones y que además fuera una información útil sería una maravilla. Pero claro, informarte de lo que está pasando en todo el planeta a través de las personas que están en ese planeta es demasiada información que, que controlar. Espero que algún día sea controlable ya que hay mecanismos de Big Data para manejar toda esa información, pero, claro, manejan esa información para sus beneficios propios, no para el beneficio de, del resto del planeta. Entonces, bueno, la información ahora mismo es más bien un negocio y quien controle la información la verdad es que se va a quedar con el dominio de, del mundo. Ya, ya lo estamos viendo con, con Amazon y que las empresas tecnológicas son las que las que están llevando todo el control. Y, y bueno, en realidad me gustaría que todo esto fuera un libre, un libre mercado y no un monopolio, que todo el mundo tuviera la libertad de aportar su granito de arena sin, sin buscar el, el beneficio único, sino más bien un beneficio grupal. Y con el tema de Internet lo que se está encontrando es que somos cada vez más individualistas. Así que, bueno, a ver, espero saber tu opinión acerca de esto. lo en los comentarios. ¿Qué opinas? ¿Desde que apareció Internet tu vida...? Bueno, claro, es que depende de la edad que tengas, porque a lo mejor desde que naciste Internet ya existía. Pero a lo mejor si eres más mayor, pues, pues es completamente distinto. Pero me gustaría saber tu opinión sobre si un, si un móvil o el internet te ha acercado más a otras personas o por el contrario te ha alejado de tus amigos o de tu familia. Bueno, pues nada, espero que tengáis un buen fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.